Significado de soñar con huevos Es símbolo de abundancia, si hay más huevos en tus sueños estarás más cerca del éxito, riqueza y abundancia Por lo que estás en el mejor momento para conseguir todo lo que te propongas Soñar con huevo roto o en mal estado Indica que tal vez tengas el ánimo por los suelos pero te impulsa a levantar la energía y a empezar a actuar Soñar con huevos grandes, tu subconsciente te está alentando a que sigas por ese buen camino que has tomado, ya que has obtenido buenos resultados o incluso el éxito que estabas buscando y estás en el mejor momento en el que disfrutas de la abundancia. Soñar con huevos en un nido, habla de tu propia seguridad en tu hogar, que estás rodeado de personas que te quieren y que estás cómodo así. Soñar con huevos de gallina, anuncia buenos momentos económicos pero también una prosperidad emocional que debes aprovechar lo más que puedas, ya que has superado un momento emocional complicado y has dejado atrás las relaciones tóxicas. Soñar con huevos de serpiente, significa problemas o preocupaciones próximas. Soñar con huevos de insectos como moscas o piojos, se refiere a algo que te molesta en tu vida. Soñar con huevos podridos, esto nos dice emocionalmente que no te encuentras bien, que estás débil y desesperanzado debido a una baja autoestima o de que te sientes incomprendido por alguna razón y esto te está afectando. De igual manera puede significar que hay personas tóxicas en tu vida, personas que tu instinto te lo advierte y es momento de saber quiénes son. Soñar que comes huevos, indica que te estás esforzando mucho por conseguir algo en tu vida que parece que va a llegar muy pronto. Soñar con huevos de colores, significa que debes fijarte más en el interior de las personas, dejar a un lado las apariencias, inseguridades o baja autoestima y valorar lo que realmente importa de una persona. Soñar que se rompen huevos indica que eres muy protector con alguien de tu entorno, por lo que estás analizando a fondo cada paso que dan y en cuanto hacen algo con lo que no estás de acuerdo lo hablas con todos y te expresas.